Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias por conectaros a este eh, meetup que hemos organizado. con la idea de eh, que podáis conocer cuál es el proceso de eh, venta eh, para vender vuestros productos o vuestros servicios a un hospital, tanto público como privado. Esto era una demanda que, que veníamos detectando desde hacía tiempo eh, la empresa y, y bueno, la idea con este encuentro es que eh, podáis resolver eh, las máximas dudas posibles que tengáis al respecto. Como habréis visto la convocatoria, vamos a contar eh, por un lado con José Luis Palma, que es el responsable de la eh, plataforma logística, eh, de, de, bueno, el subdirector de compra y logística eh, de la plataforma logística sanitaria de la provincia de Granada. Eh, él es el que nos va a explicar todo el proceso eh, de compra en, en un hospital público. Lo va a explicar en, en la plataforma de Granada, pero bueno, eh, realmente aplicable a, a por lo menos a toda Andalucía. Eh, y Concha Martínez Brocal eh, es la persona que nos va a explicar todo el proceso, eh, pero en un hospital eh, privado. Ella eh, ha estado trabajando durante más de 10 años como jefa de servicio de farmacia de, del hospital Vitas eh, Sanit Internacional en, en Benalmádena. Y, ah, y Carlos García, que ya está aquí con nosotros. Hola, Carlos, muchas gracias Hola, días. por conectarte. Eh, acabamos de, de empezar, estaba presentando a José Luis y a... Y a Concha. Pues eh, tenemos la suerte de contar con Carlos García Collado, que es su eh, Subdirector General de Farmacia y Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud, que bueno le, le pedimos que, que si quería participar en esta jornada, pues para dar una bienvenida y darnos también unas primeras pinceladas y la verdad es que le agradecemos mucho que, que haya querido participar. Entonces, bueno, eh, una vez que terminen las presentaciones, tanto de Carlos como de José Luis y Concha, pues vamos a dar paso a la parte que creemos que es casi la más importante de todo esto, que son las preguntas que vosotros tengáis hacia ellos para, para resolver cualquier duda. ¿vale? Eh, podéis ir haciéndola a través del chat eh, y las vamos leyendo al final o luego cuando acabemos abrí vuestros micros y, y preguntáis sin problema. Eh, también os recuerdo que esta sesión está siendo grabada y que luego la colgaremos en nuestro canal de YouTube del de, de PTS Granada para que podáis eh, verla o pasarla a alguien que, que no haya podido conectarse. Bueno, pues empezamos. Eh, Carlos, eh, me gustaría que, que empezaras tú y dieras la bienvenida y nos contaras. Cuando quieras, abre micro. Eh, bueno, pues muchas gracias María, muchas gracias a, a todos, buenos días. Y bueno, para mí es un placer participar en esta mesa. Muchas gracias a Ana Gudo, a la Fundación PTS. Y, y bueno, pues nosotros un poco lo que queremos es abrir campos de colaboración entre, entre la industria y, y el Servicio Andaluz de Salud. Entonces, bueno, pues... Pues os doy la bienvenida y había preparado una pequeña presentación, si es posible. Sí, espera, que creo que, que te tengo que habilitar, pero es que no sé ahora cómo puedo hacerlo. Porque. Oscar, ¿me puedes echar una mano? Porque sale en grande. Espera. Hazme a anfitrión, por fin, que no le puedo dar ya los permisos. Voy. Ya. Vale. Ya puedes, Carlos. Ah, abajo pone compartir pantalla en un, eh, un cuadradito verde. Sí. Ahí. A ver, compartir pantalla. Ahí. Bueno, ¿veis toda la presentación? Sí, perfectamente, Carlos. Sí. Lo que pasa es que la he puesto al final, ya estoy adelantando. Spoiler. <risa> bueno, pues, pues nada, eh, muchas gracias y, y bueno, espero que esta mañana disfrutemos todos. Muchas gracias a, a José Luis Palma y a, y a Concha por, por participar, que seguro que, que pase muy interesante. Y yo si, si puedo, tengo que hacer ahora un, una cosa cuando termine y luego si queréis en las preguntas me, me llamáis y me conecto otra vez. Pues, pues nada, eh, nosotros pues somos eh, el Servicio Invalu de Salud, pues sabéis que forma parte de la Consejería de Salud y Familia y, y bueno, pues lo que intentamos y lo que queremos y lo que, lo que es deseable es que la relación entre, entre las empresas y, y los proveedores, o sea, entre nuestra empresa y los proveedores que nos abastecen de, de productos, pues sea lo más fluida posible. Esto, pues, no siempre es fácil por el, el tamaño del de Servicio de Salud, por la dispersión geográfica que tiene y, y por el gran número de profesionales que forman parte de él. Entonces, eh, bueno, pues, mm, ahí estamos intentando eh, agilizar este, estos procesos, ¿no? el, el, La estructura general del Servicio Andaluz de Salud, pues, consta de, de 13 centros hospitalarios eh, provinciales. Estos son, dijéramos, los hospitales tipo, tipo 3, que son los, los provinciales, y además tenemos 16 áreas de gestión sanitaria. Estas áreas de gestión sanitaria están formadas normalmente por un hospital tipo 2 y un, y un distrito cabecera y varios, y varios consultorios, centros de salud. Eh, es importante que, tenéis clara, que tengáis claro pues, la, la diferenciación. Dijéramos que en el área de gestión sanitaria están integrados eh, lo que es la atención especializada y la atención primaria. Además, tenemos 17 distritos de atención primaria. Yo sé que esto, así dicho un poco eh, así de esta forma ¿no? y de forma rápida, puede ser complejo, pero bueno, que sepáis, así para que lo tengáis claro, ¿no? Eh, como resumen, hay hospitales que, que tienen entidad propia, por ejemplo, pues, el Virgen de las Nieves, que luego hablará José Luis Palma, hay áreas de gestión sanitaria que también tienen entidad propia, y están formadas por eh, un hospital, normalmente tipo 2, o comarcal, y eh, varios centros, o sea, hay varios centros de salud, todo integrado, y luego hay 17 distritos de atención primaria, que constan de centros de salud, consultorios, etcétera que también son, tienen una entidad independiente. Y esto es eh, la diversidad que hay en el, en el Servicio de Salud de Salud. Eh, nosotros, pues prácticamente desde el Servicio de de, de, Luz de Salud, aunque mi parte eh, está acotada solamente a, a medicamentos, o sea, yo, eh, bueno, en medicamentos y otras prestaciones, también en mi subdirección llevamos el tema de prótesis, órtesis y, y todo ese tema, pero, pero bueno, que sepáis, que luego lo contarán José Luis Palma, que la subdirección, eh, un poco para que os pongáis también en, en antecedentes, dentro del SAS ha ido, hay, tres, hay tres direcciones generales que dependen de la gerencia del SAS. Una es la de asistencia sanitaria y resultados en salud, la dirección general de, que es a la que pertenece la subdirección de farmacia, que lleva la prestación en medicamentos. Y luego está la dirección general económica, que dentro tiene la subdirección de compra y logística, la subdirección general, y es la que lleva productos sanitarios. Entonces, mmm, hay otras comunidades autónomas que tienen los medicamentos y los productos sanitarios en la misma subdirección. En el Servicio Andaluz de Salud, no, los productos sanitarios van por la subdirección de compra y logística, todo el tema de fungible, todo el tema de pues, todo lo que es productos sanitarios, catalogado como productos sanitarios. De hecho, luego lo veremos también en el programa de asilo, como el... Eh, están diferenciados también en el catálogo y la subdirección de farmacia te da, lleva todo el tema de prestación farmacéutica, tanto prestación en receta que sería el capítulo 4 de, del SAC, como la prestación eh, de medicamentos hospitalarios, que sería el capítulo 2 del de Servicio Andaluz de Salud. Y no voy a entrar tampoco mucho en los capítulos porque si no estamos aquí toda la mañana. Pero bueno, lo que os quería decir es que también el Servicio Andaluz tiene múltiples centros, tiene muchísimos sectores del mercado que tocamos y tenemos distintas necesidades en función del sector del mercado que estemos trabajando. ¿no? Yo lo que quería un poco, lo que me pidió a tanto Ana Agudo como María Ogalla, era un poco dar unas pinceladas de cómo las empresas se pueden hacer proveedoras del Servicio Andaluz de Salud. Entonces, pues eh, todas las empresas eh, que tienen que estar interesadas en vendernos bienes, servicios u obras, pues tienen que darse de alta como proveedor de, del centro de empresa. Y esto lo hacen a través de su, de su inscripción de sus productos en el banco de bienes y servicios. Vamos a lo primero del alta, ¿no? Eh, el alta proveedor en el centro de empresa pues se eh, puede hacer fácilmente, eh, telemáticamente, no hay que desplazarse en principio a ningún sitio y se puede hacer también a, a través de la web del SAT. Eh, la web del sa proveedores, siglo Empresas y aquí eh, tenéis eh, información de cómo eh, daros de, de alta. ¿no? Aquí os podéis dar de alta y sí que es verdad que, bueno, pues... Os pedirá una serie de documentos, de requisitos, certificado digital, etcétera, que tendréis que poseer para, para daros de alta. Pues si ya estáis dados de alta en, en, en otras comunidades autónomas, eh, el, lo, los requisitos que, que hay son parecidos. Tenéis que identificar la empresa, el domicilio fiscal, el segmento del mercado en el que, en el que queráis participar y esto es muy, muy importante, que es la subdirección de compra y logística de servicios centrales de Servicio Andaluz de Salud la que hace la verificación y la que, dijéramos, valida la información que, que, que, que dais eh, telemáticamente. Aquí, dentro de los segmentos del mercado, pues os he puesto los que están reflejadas y, por ejemplo, si lo que queréis es daros de alta como proveedor de medicamentos o proveedor de farmacia, pues la parte que, que clicaréis será la de farmacia. Eh, también, pues bueno, pues eh, eh, hay algunas empresas porque pues, tienen que, que se dan de alta en en, varias, en, varias, en varios bloques, ¿no? Entonces también esto lo podréis hacer o algunas empresas que tienen una naturaleza específica que solo se, se quieren dar de alta en algún sector y también pues, el programa está preparado para ello. Dentro de, de lo que es eh, SIGLO y lo que es la, la empresa eh, está el catálogo de bienes y servicios. El catálogo de bienes y servicios pues, eh, viene ya creado desde hace unos años. Y, y la verdad es que mm, ha sido capaz de aunar en un mismo catálogo pues, todas las necesidades del Servicio Andaluz de Salud. Aquí podemos encontrar desde un bolígrafo que necesitan los médicos para escribir eh, la receta, hasta el medicamento de tecnología de Carti que se utiliza en el régimen de rocío para trasplante autólogo de hematopoyéticos, etc. Entonces... Mm, pues veis la, el, el gran trabajo que se ha hecho desde la Subdirección de General de Compras y Logística para tener actualizado y, y tener eh, todo eh, para que sea lo más fácil posible, ¿no? Entonces, aquí en el catálogo, y ya os he adelantado cosas, pues eh, ten, lo primero que tenéis que hacer es, para daros de alta, es buscar vuestra, dónde estáis, ¿no? Entonces, dentro de, de, y voy a hablar más de la parte de medicamentos porque es la que me toca, dentro de eh, su pc nosotros le decimos su pc ¿no? De suministros y de productos de consumo, pues hay tres grandes grupos. La parte de FAR, que es el, todos los productos farmacéuticos, eh, aquí sería lo que, lo que abarca mi subdirección, esto sería de capítulo 2, ¿no? Luego están los productos de consumo no sanitario, los productos de consumo sanitario y análogos. El NSAN y el SAMI serían de la Subdirección de compra y Logística, los que, eh, los que dijéramos eh, actual, eh, se encargan de, de esos productos. Y aquí tenéis pues, un ejemplo de una clasificación. La SUPECEFAN sería para todos los medicamentos, y luego, dentro de cada medicamento, la clasificación es el código empieza por más o menos por el código ATC. O se sigue el código ATC y la clasificación de la OMS. Esto, pues bueno, eh, es bueno porque sabéis que cada medicamento eh, tiene su propio código ATC y yo creo que es la forma ideal de clasificarlo. Pero, por ejemplo, puede tener alguno en la clasificación de la OMS, eh, que, que es la que se usa, Puede tener algunas dificultades para temas de suero y temas de nutrición parenteral y enteral. Que bueno, en, eh, la verdad que la clasificación es, es complicada porque lo, eh, la, eh, lo que hace es que te dice la composición cualitativa y cuantitativa de, de por ejemplo, suero o la nutrición y es algunas veces dificultoso. Pero bueno,. Eh, si no sabemos la, la composición, pues podemos, podemos buscarlo, ¿vale? Bueno, pues eh, dentro de, del catálogo, eh, una parte también independiente, pero que forma parte del catálogo, es la parte de oferta. Aquí están registradas todas las ofertas de, de los productos asociados al catálogo de, del Servicio Andaluz de Salud. Entonces, eh, de esta forma... Podemos, eh, desde nuestras posiciones, pues saber eh, qué, a qué precio o qué oferta estamos, están los productos que queremos consultar. Aquí eh, también vosotros, telemáticamente, podéis solicitar eh, el, el alta para vuestros productos. Vuestros, o sea, ya tenéis el alta de los productos, podéis solicitar el alta de, de vuestras ofertas. Luego, si he dicho algo más, que os Palma por me, me corrija, por favor. <ríe> y esto es así para todo, excepto para, para medicamentos. ¿vale? Los medicamentos, pues el proceso un poco que tenés que seguir es que es presentar la oferta en las plataformas logísticas provinciales y ellos se encargan de, de introducir la oferta en el, en el catálogo. Eh, bueno, aquí hace un pequeño paréntesis y, y decir una cosa que quería decir es que todo lo que adquirimos en el Servicio Andaluz de Salud se hace en, conforme a la Ley eh, General de, de compra de, de las Administraciones Públicas. Todo lo que se compra en el SAT va asociado a algún tipo de, de expediente, ya sea compra menor, ya sea acuerdo marco o ya sea algún procedimiento negociado, abierto, con licitación, etc. Eh, eh, ¿Vale? Esto quería señalarlo porque eh, tiene su, su importancia. Y aquí pues, veríamos cómo, cómo es una oferta, en este caso, de un medicamento. Tiene su clasificación, su denominación comercial, donde estaría, por ejemplo, el nombre de fantasía del medicamento, Referencia de fabricante y referencia de, distribu de distribución. Normalmente eh, lo que se utiliza es el Código Nacional de seis cifras. Eh, y bueno, como veis, hay algunas cosas que hay que rellenar obligatoriamente y otras cosas no. Aquí lo que os puedo decir es que cuanto más eh, relleno estáis la ficha, pues más facilidad hay para identificar vuestro producto. Y, y bueno, y si se puede añadir fotos, se puede añadir tamaño. Eh, en fin. Y bueno, pues ya para terminar, pues no, tampoco me, me quería extender mucho, que los proveedores, la facilidad que tenéis es que telemáticamente podéis dar de alta vuestro, tanto vuestros productos como, como vuestra oferta. En el caso de productos sanitarios y, y en el caso de medicamentos, sí que es verdad que tendríais que hacerlo eh, o de forma presencial o, o con el contacto de la subdirección de compra. Eh, lo que queremos es facilitar la comunicación con los proveedores y, bueno, que el producto que queráis, eh, eh, que nosotros, el, el producto que tengáis, pues debe de, de cubrir la demanda de necesidades de los centros que conforman el Servicio salud de Salud, que como veis, pues es muy amplio y, bueno, prácticamente nosotros sabéis que somos la comunidad más grande de España y que somos prácticamente como un país entero. Y tenemos 8 millones y medio de habitantes, lo cual, eh, eh, si estáis aquí escuchando, pues seguramente, seguro que tenéis algún producto que, que nos interese. Y nada, yo por mi parte, muchísimas gracias a todos y, que, y luego cuando sea el turno de preguntas, por favor, María, me, me avisa cinco minutos antes y me conecto de nuevo. De, acu de acuerdo, Carlos. Muchísimas gracias. ¿Puedes dejar de compartir para que pueda empezar eh, José Luis? muy bien gracias Carlos hasta luego ahora te aviso eh, José Luis cuando tú quieras Nada. puedes darle bien. a compartir muy bien eh, buenos días a todos eh, voy a compartir una presentación que me va a servir de, de, de apoyo eh, al principio bien eh, me pide María hace unas semanas que bueno tiene la idea de, de cómo de cómo organizar, de, de organizar una jornada donde se explique pues, para los proveedores. Eh, Perdona, José Luis, es que no, no, vemos, la, no vemos la presentación ahora mismo. Ah, un segundillo, perdón. Sí, que quizá no le hayas dado a. Sí, eso puede pasar. Eh, compartir pantalla. Aquí está. Ahora sí, gracias. Bien. Pues bueno, estaba comentando, eh, vamos a, a, voy a explicar lo que es eh, esas plataformas logísticas sanitarias. Allá por el, antes del, o hasta el 2010, pues todos los, los centros sanitarios de las diferentes provincias de, de Andalucía, lo que eran el Servicio Andalucía de Salud, pues cada centro sanitario, ya sea un hospital, un distrito de atención primaria o un área de gestión sanitaria, como ya ha explicado antes Carlos, el subdirector general, pues... Eh, Tenía pues, las competencias y tenía la capacidad de autogestionarse en base a un presupuesto, pues lo que eran la, las compras de productos, de medicamentos y de los diferentes servicios que contrataba cada hospital. Virgen de las Nieves tenía su... Su propia estructura de suministro, el Hospital San Cecilio, el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, el, el Virgen del Rocío, cada uno tenía su propia estructura, el Distrito Granada Metropolitano, todos compraban en base a lo que iban necesitando, compraban, almacenaban, distribuían y pagaban sus facturas e iniciaban los procedimientos de contratación administrativa oportunos. En el 2010, la, dentro de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, concretamente la Subdirección de Compra y Logística, que ya no ha ubicado antes su director general, Carlos, pues mmm, se decide pasar a una estrategia donde eh, cada provincia constituya una plataforma provincial. O sea, que haya un único, una única entidad, un único órgano o un único centro de gasto por provincia que sea quien gestione el presupuesto y quien eh, regule el proceso de compra y de adquisición de bienes y servicios en cada una de las provincias. Eh, Objetivo, pues generar economía de escala, indudablemente, porque no es lo mismo que en una provincia con seis, siete centros sanitarios, cada centro compre un producto diferente, hacer una compra agregada, siempre se pueden conseguir mejores condiciones de compra. ¿no? Y además, reducir la variabilidad en la práctica clínica, pues bueno, pues cuanto eh, más se reduzca esta variabilidad, pues mejores mejor resultados eh, en, en salud se pueden, se pueden obtener. ¿no? Bien, eh, la Plataforma Logística Sanitaria de Granada da soporte, da soporte administrativo, vamos a decir, regula el proceso logístico de todos los centros de la provincia de Granada escrito al Servicio de Andaluz de Salud, que estos son el Hospital Virgen de la Nieve, el Distrito Granada Metropolitano, el Centro Regional de Transfusión Sanguínea, el Hospital Nuevo San Cecilio y las áreas sanitarias tanto nordeste como sur, Motril y Baza, o sea, los hospitales de Motril y Baza y sus propios distritos de, de atención primaria, ¿no? que son estos de, de aquí. Y bueno, algunos datos de la Plataforma Logística Sanitaria de Granada para que se vea un poco el, el volumen que... que que maneja, ¿no? lo que es un poco de resumen de su actividad. Nos vamos al ejercicio 2019, porque el 2020, para mostrar datos, es un poco irreal por, por las circunstancias que estamos viviendo. En el 2019 pues se tramitaron más de 130.000 pedidos a proveedores. Cuando decimos pedidos a proveedores, estamos hablando de tanto pedidos de, de material sanitario, como fármacos, como la propia contratación de un servicio. Esos, 130, esos más de 130.000 pedidos mmm, resultan en más de 150.000 recepciones de material. ¿Por qué hay más recepciones que pedidos? Porque hay pedidos que son programaciones de varias entregas. ¿no? Entonces, un pedido puede desencadenar varias entregas. Y 160.000 facturas tramitadas. ¿Cuál es el importe? ¿Qué es lo que ha gastado la provincia de Granada en el 2019? Pues estamos hablando de casi 383 millones de euros. O sea, un presupuesto eh, importante, esto es lo que se gasta el Servicio Andaluz de Salud en la provincia de Granada, un presupuesto muy importante. Número de centros solicitantes, 697. Quiero explicar un poco lo que es un centro solicitante, para que un centro solicitante puede ser un servicio, un centro de salud o un consultorio de un pueblo, pero también puede ser el área de hospitalización de medicina interna de un hospital o el bloque quirúrgico o la sala de hemodiálisis, o sea, un sitio, un punto donde se desarrolla actividad asistencial y la plataforma mmm, le gestiona lo, el material que necesita. Eso es lo que se llama centro solicitante. Solo en un hospital como Virgen de las Nieves puede haber más de 200 centros solicitantes y, y en cualquier distrito así medianamente el Distrito Granada Metropolitano tiene más de 50 centros solicitantes también entre centros de salud y consultorios. ¿Productos sanitarios tramitados? Pues más de 15.000 referencias y... Y cuando digo, y, y estamos, estamos matizando sanitarios, porque si nos vamos al no sanitario, eh, el número de referencia, aunque en, en, en importe económico es bajo, el número de referencia es enorme, porque solo a poco que ponga el material de mantenimiento, tornillos, tuercas, arandelas, clavos, tal, ya se te va a esto a, a unas cifra muy importantes. ¿no? Bien, ¿cómo se distribuye el gasto? Vamos a pasar por algunas partidas, eh, vamos a comentar algunas partidas importantes. Eh, voy a ir señalando con el ratón. Aquí, por ejemplo, tenemos suministro de fármacos. 134 millones largos, casi 135 millones de euros en el año en la provincia. Hay que decir, como bien ha, ha explicado el subdirector general, eh, los fármacos participamos en parte en la estructura, en la, en la fase administrativa, pero la capacidad decisiva, decisoria, la tiene el servicio de farmacia eh, en El resto, pues nos vamos a material sanitario, 61 millones, casi 62 millones de euros, productos alimenticios, pues lo que eh, lo que son los alimentos para luego dar, preparar lo que es el desayuno, merienda, comida, cena de los pacientes ingresados, 6 millones de euros, prótesis e implante, 30 millones de euros, eh, entendemos por prótesis e implante, pues igual que el, el, igual que el material sanitario, se entiende por ese producto que se usa y se desecha, una jeringa, una gasa, una venda, unos guantes, unas mascarillas, la prótesis e implante ese otro producto sanitario que se queda dentro del paciente. Un marcapasos, un stent, una prótesis de cadera, una prótesis de mama, una malla, una lente para una operación de catarata, etc. Reactivos de laboratorio, 23 millones de euros, en suministros básicos, agua, combustible, energía eléctrica y gas pues 5 millones y medio de euros solo en energía eléctrica, transporte sanitario programado y urgente, ese transporte sanitario son esas ambulancias que, pues, que, que pueden tanto acudir a una urgencia como a trasladar a pacientes que exijan de determinados procesos de rehabilitación o de diálisis que, que requieran de tratamiento y, y, y requieran de, una, de un transporte sanitario para su traslado. Pero hay muchos rechos también, o sea, bueno, también tenemos servicios de limpieza, 26 millones de euros, servicios de seguridad, 3 millones de euros, el SAS se gasta, en la provincia de Granada, 26 millones de euros en tener limpio y ordenados los, los hospitales, ¿no? Es un poco el detalle de... Quería pararme un poco en esto porque al final la pregunta no es qué compramos, sino qué no compramos, porque al final un hospital como Virgen de las Nieves o como San Cecilio o... Estamos hablando de que son pequeñas ciudades. Siempre se ha dicho que el hospital suele ser la empresa más grande de cada ciudad. Solo en Virgen de la Nieve hay casi 6.000 profesionales y San Cecilio roza los 4.000. O sea, con, con, y, y hay gente 24 horas al día, pacientes, profesionales, visitantes. O sea, que, que son mini ciudades, pequeñas ciudades. Aquí se ve a modo tarta, a modo, modo presentación gráfica, ese 35% del presupuesto es medicamentos, este 34% es producto sanitario, ya sea de implante o ya sea de material sanitario, y estos dos trozos de 10% son servicios, tanto servicios transversales, como puede ser limpieza y seguridad, pero que no inciden directamente en el paciente, como servicios, como puede ser la prestación de una hemodiálisis complementaria, que también directamente en el paciente o es un enlace a la plataforma logística, la web corporativa de la plataforma de Granada es accesible y no hay más que poner esta dirección y se ven pues, las cuatro ideas básicas de lo que es la plataforma y bueno, también ya la plataforma de Granada, pero que cada provincia tiene su propia plataforma. ¿no? Lo que pasa es que aquí sí que es verdad pues que tenemos un poco de, de margen, cada provincia pues, ha diseñado la plataforma un poco de... La, hay, de una estructura un poco personal, ¿no? Eh, lo que sí nos marca mucho la Dirección Corporativa de, de Sevilla, la Dirección General de Gestión Económica, es que las plataformas tengamos funciones muy similares en cada provincia, para que las instrucciones y, y, y se puedan transmitir perfectamente y sean entendibles y tengan un modelo replicado en las ocho provincias. Eh, Podéis consultar, ¿eh? todo esto está en la web, introducción y constitución, los centros que la componen, la fecha en que se constituye el 28 de diciembre del 2010, la comisión de dirección. La comisión de dirección es como si fuera una especie de consejo de administración donde eh, pues se supervisa y, y la plataforma informa permanentemente, periódicamente, aproximadamente cada mes y medio, dos meses, a los directores gerentes de cada centro, que son a los que precisamente presta servicio. Entonces, ahora mismo la comisión de dirección está formada por estas personas, que normalmente son los directores gerentes de cada uno de los centros sanitarios del Servicio de Andaluz de Salud en la provincia de Granada. Eh, las plataformas se ordenan, lo podéis consultar también, está en la web, en tres mm, áreas la dirección de la Plataforma Logística Integral, que aquí en la, en la provincia de Granada la ostenta Teresa Gaso, es la directora de la plataforma, y las plataformas en todas las provincias están subdivididas en tres, o sea, están divididas en tres subdirecciones, están organizadas más que divididas, están organizadas en tres subdirecciones. Subdirección de compra y logística, que es la que yo represento, que se encarga de comprar, recibir el producto y ponerlo a disposición del sanitario. La subdirección de contratación administrativa, ahora explicaremos que el marco legal que tenemos, eh, al ser un, una agencia, un organismo público, tenemos que regirnos por la ley de contrato. Y, eh, y para regirnos por la ley de contrato hay una subdirección expresamente que hace toda la tramitación de los expedientes de licitación. Ahora lo comentaremos. Y luego está la subdirección de control operaciones que se encarga de, una vez que el suministro se ha realizado correctamente, realizar los pagos a proveedores y hacer el seguimiento presupuestario. En la web aparecen los contactos perfectamente accesibles, tanto a nivel de correo electrónico como a nivel de teléfono. Bien, no quiero tampoco sobrecargar mucho este tema, quiero entrar en la parte práctica, pero muy brevemente decir que eh, el proceso logístico integral se compone de las fases de compra, un pedido a un proveedor, almacenaje, se recibe ese, ese material, distribución, se lleva al servicio que lo necesita y pago. El proceso termina cuando se hace el pago correctamente al proveedor. ¿Que la compra requiere de un proceso de licitación? Para eso tenemos el apoyo de contratación administrativa, que es una subdirección completa, que tiene los conocimientos legales oportunos para darle vida a un expediente de licitación. Y transversalmente, Carlos lo ha comentado, hay un catálogo común para, toda la, para todo el servicio Andaluz de Salud que compartimos todas las provincias, que es súper importante que lo tengamos actualizado, dinámico y donde las empresas tenéis muchos que decir porque vosotros podéis alimentar y registrar directamente esa oferta, que luego algunas de ellas necesitan de una validación posterior, perfecto, pero tenéis los medios para poder registrar esa oferta. Bien, la subdirección de compra y logística. Empezamos a entrar en materia, tocamos la realidad. ¿Dónde está la unidad de compra? El jefe de servicio, el personal técnico y el personal administrativo a quien en un momento dado hay que ir a presentarle una oferta o a contarle ciertas condiciones económicas de una oferta. Pues está en la tercera planta del edificio de gobierno del Hospital Virgen de la Nieve. En esta unidad es donde se realizan las tareas básicas de emisión de pedidos a proveedores, se gestionan reclamaciones entre pedidos que se demoren, se recepcionan nuevas propuestas, se va haciendo prospección de mercado, se mantiene y se supervisa el catálogo. Y luego hay una unidad logística, que es el almacén central, que son 3.500 metros de almacén donde se recibe el material, vamos a decir que compra, se emite pedidos, pero el producto se trata en esta, en esta otra área, en, la, en el área de logística o área de almacén, porque es donde se reciben los pedidos, es donde se almacenan, es donde se distribuyen y es donde se pone a disposición del sanitario el producto final. Y además se, se realizan los diferentes inventarios. He comentado antes el tema del marco legal. Eh, como organismo público, estamos obligados a, al cumplimiento de la Ley 9-2017 de contratos del sector público. ¿Eso qué significa? Pues que, eh, básicamente, no, no vamos a entrar pues, a entrar en la ley. Además, no soy un, el, el gran conocedor, conocedor es el subdirector de contratación administrativa, Ángel Casa, y su equipo. Eh, yo sé las condiciones que tiene que cumplir un, un, un la adquisición de un producto para que puedas ir por un contrato menor o tenga que pasar por un expediente de licitación. En líneas generales, si de un producto o conjunto de productos similares vamos a comprar más de 15.000 euros al año ese producto requiere de un proceso de licitación que tiene que gestionar el área de contratación administrativa y un proceso de licitación, algunos habréis participado, otros no se, eh, se simplifica en que ...se establecen una estimación de unidades... ...se pone un precio de partida... ...se publican las necesidades que tenemos... ...por ejemplo, tenemos la necesidad... ...de 3 millones de guantes de nitrilo... ...de cada talla para el año 2022... ...perfecto, pues eso se publica... ...y las ofertas que tengan guantes... ...licitan, presentan ofertas en sobrecerrado... ...presentan un dossier con las calidades del producto... ...o incluso alguna muestra... ...presentan su oferta económica... Y en base a las reglas de mejor relación calidad-precio, sale un adjudicatario que se mantendrá durante toda la vigencia del contrato. Los contratos los lo estamos haciendo habitualmente de dos años, prorrogable a un año más. Pero bueno, la ley de contrato te permite pequeños matices. Todo lo que es represente menos de 15.000 euros al año puede no ir a concurso, aunque también puede ir a un concurso público si lo deseamos. Pero bueno, eso es lo que se llama, lo que pone aquí, contratos menores. Si vamos a comprar, eh, pues, ¿qué os digo yo? Cinco frigoríficos, porque vamos a dotar un área de servicio de farmacia que requiere de ciertos productos refrigerados y hay que comprar cinco frigoríficos, y esos cinco frigoríficos de unas características tal suponen un importe total de unos 6.000 euros, pues no tengo la necesidad de pasar por un procedimiento de, de licitación. Puedo comprarlo. Las buenas prácticas lo que me exige es que al menos tenga tres ofertas de tres proveedores diferentes y un pequeño dictamen del servicio que lo va a utilizar para que diga cuál de los tres es el que tiene mejor relación calidad-precio. Pero mientras no llegue a esos 15.000 euros, no tengo la necesidad de pasar por una licitación. Bien. ¿Cómo se nos audita, por decirlo así? Nosotros tenemos el control financiero permanente, que es, el, eh, al fin y al cabo, es la intervención provincial, que es quien supervisa que estemos dentro de la legalidad. O sea, que todo producto del que realicemos adquisiciones por más de 15.000 euros, debe de llevar su oportuno, su oportuno contrato. Y además, una cuestión que esta plataforma, que es muy importante de cara a los proveedores, es que nosotros pagamos sobre servicios ejecutados o sobre mercancías recibidas. Nosotros no podemos hacer un pedido por Amazon, porque estaríamos adelantando el dinero. La administración solo paga cuando eh, o tiene el producto aquí o tiene, y, y alguien ha verificado que el producto es correcto, o cuando mmm, el servicio sea ha ejecutado. Como a veces son servicios, por ejemplo, de obras tan largos, se permiten certificaciones parciales para que, en base a cierto hito, se puedan ir pagando ciertas cantidades. Pero lo normal es pagar sobre servicios ejecutados o sobre mercancía recibida. Estos son pantallazos que he puesto de, del catálogo, que Carlos también ha puesto algunos. Aquí vemos pues, el nivel de detalle que tiene el catálogo dentro de los suministros, pues, equipamiento, mobiliario, alimentación y dentro de los productos de consumo empieza a abrirse de una manera, pues, por ejemplo, desglosamos los implantes quirúrgicos, prótesis cardiológicas, prótesis vasculares, neuroquirúrgicas, cualquier nivel que hablamos, que abramos. Aquí, por ejemplo, el material genérico de cura: algodones y gasa, algodón de un kilo, algodón de medio kilo, compresas de mallas, mallas plegadas tenemos un nivel de desglose enorme porque prácticamente están representados todos y cada uno de los productos que se utilizan en alguna o en todas de las ocho plataformas provinciales. bien ¿Cómo funciona la unidad de compra? Pues realmente la mayoría de las compras que nosotros realizamos son de productos de uso continuado. Aquí hay servicios que no paran 24 horas al día, 7 días a la semana, o sea... Aquí las la áreas de hospitalización están funcionando continuamente, los centros de salud están funcionando continuamente, eh, los bloques quirúrgicos están funcionando continuamente. Entonces, tenemos muchísimos productos de, de adquisición continuada. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Pues, pues intentamos que eso que quiera vender en un hospital en guantes, guantes de nitrilo, pues lo normal es que en el concurso que saquemos de guantes de nitrilo presente su oferta y, y bueno puede ser adjudicatario, puede no serlo. Pero también a veces hacemos eh, solicitudes de nueva adquisición, o sea, productos que no se han utilizado eh, o se utilizan muy puntualmente y un servicio lo necesita. El producto de uso continuado, el que he estado comentando, que es prácticamente todo el material de enfermería o material médico quirúrgico, ese producto, vamos a decir, como que va solo. Se pastan unos niveles de stock con los diferentes servicios y nuestra función es mantenerle siempre esos niveles de esto, que no les falte material, que tengan el producto siempre disponible en tiempo y forma. Pero ahí los, ni los servicios tienen que hacer grandes actuaciones administrativas para que se les vaya reponiendo el material, ni nosotros tampoco hacemos prospección de mercado cada vez que necesitamos un material. Ese producto prácticamente lleva una adquisición continua en base, en base a unos consumos estimados y bueno, no suele tener mayor problema. Eh, solicitudes de nueva adquisición. Siempre tienen que venir un servicio. O sea, si una empresa tiene mmm, un producto nuevo o una nueva tecnología que quiere introducir en un centro sanitario, no debe de venir aquí a la, a la unidad de compra a presentarlo. Tampoco pasa nada. Pero nosotros no actuamos de oficio. Nosotros no somos quien para valorar si un, un producto o una nueva tecnología... Eh, uy, qué bien, me ha gustado, vamos a intentar incorporarla y empezamos a buscar servicios demandantes no, la forma principal de entrar es la red de, comercial de una empresa, presenta a los clínicos determinados productos que sean novedades sobre los que ya existen y es el servicio quien viene a nosotros y nos dice, me gustaría utilizar este producto y ya entramos nosotros a, y ya entramos nosotros a, a, a regular ese, ese proceso, ese proceso entonces, esas nuevas adquisiciones, ¿qué se puede dar el caso de esas nuevas adquisiciones? Pues pueden ser que una empresa venga a presentarnos un producto que sea funcionalmente similar a algo que ya utilizamos. Pues no sé, un nuevo modelo de venda elástica, un nuevo modelo de jeringa. Tal. Ahí la pregunta del millón es, ¿el producto está en concurso? Porque si está en concurso tenemos que respetar el concurso hasta que termine. Pero bueno, no pasa nada, tú has presentado tu producto en los servicios clínicos y luego además a mí me dejas una referencia, un precio y tal, y se registra el producto y cuando termine el concurso tendrás la oportunidad de entrar ¿no? para el siguiente concurso. Puede ser un producto que amplíe funcionalmente un producto en uso, o sea, habitualmente se utiliza un producto, pero una empresa tiene algo que amplía funcionalmente, como dice aquí, por ejemplo, ejemplo pinzas electroquirúrgicas de neusos con vástago intercambiable. Eso es que, por ejemplo, para las operaciones tanto de la paroscopia como de cirugía abierta, los cirujanos, los urologos, los ginecólogos suelen utilizar unas pinzas electroquirúrgicas para el sellado de vasos. Sellan térmicamente y eh, el vaso sanguíneo, pero cada, cada pinza electroquirúrgica de esas pues, vale entre 500 y 600 euros, se utiliza una vez y se desecha. Pues llega una empresa inventa una pinza electroquirúrgica donde el mango es esterilizable pero es de N usos y lo que tiene es la punta, el cabezal intercambiable, de forma que se reduce que el coste de cada intervención ya no son 500 euros, ya son 180 que vale la pieza de... Oye, pues la tecnología parece interesante, si un servicio clínico considera que el producto funcionalmente le cubre y tal, pues viene, nos lo presenta y si no está en ningún concurso público, pues se puede, se puede proceder a la compra. Y luego, productos que constituyen ya una nueva tecnología. Eso ya es diferente, ahí ya requiere de un comité multidisciplinar que lo evalúe, porque ya lo primero que hay que preguntarse es, ¿esa nueva tecnología está incluida en la cartera de servicios del centro? Porque vaya a ser que nos compliquemos intentemos adquirir algo sobre lo que no tenemos autorización de nuestros servicios centrales por eso son los servicios centrales los que establecen la cartera de servicios de cada centro. Que, se, que tenemos autorización y la nueva tecnología pasa a valoración por un comité multi, multidisciplinar, que es la Comisión de Nuevas Tecnologías, y si el producto se considera aceptable, porque además, desde el punto de vista económico, también es beneficioso para la organización, pues se procede y se, por ejemplo, el ejemplo así más notable que hicimos hace año y medio aproximadamente, un nuevo método para la eliminación de varices. Hasta hace un par de años todas las varices tenían que pasar por quirófano y requerían de un anestesista, de unos coches de quirófano, de una ocupación, etcétera, y un vascular que elimine la variz. Y hace poco pues, salió una nueva técnica donde la variz se elimina con una especie de inyección de gel. No me preguntéis los detalles técnicos, no lo voy a llegar a conocer, pero la variz se elimina de, con una especie de anestesia local y sin necesidad de pasar por un quirófano. Sí, el, el, el, el, el producto en sí vale algo más caro, pero el coste global es bastante más económico y se utilizan mejor los recursos de la organización, puesto que libera además quirófano. Pues la comisión consideró que era oportuno aprobar esa nueva tecnología. En definitiva, lo que vengo a decir, las nuevas necesidades, los nuevos productos... Tienen que venir siempre de un servicio, de la mano de un servicio que, o varios que lo apoyen. Luego es súper importante la presencia de la empresa con los clínicos para hacerles ver las novedades del mercado. Productos que son de uso continuado, que hay muchísimos y que se compran día a día, ahí mientras estén en un concurso realmente no tenemos nada que hacer. Simplemente que os deis a presentar, que, que tengamos una referencia, un precio, una evaluación del producto y tal y que lo tengamos ya registrado en el sistema para que una vez que termina un concurso y se empieza otro, pues participéis en un proceso de licitación. Esto es una, un vistazo gráfico de lo que luego nosotros vemos en la unidad de compra. Por ejemplo, este producto, absorbente incontinencia, estos son los pañales de gran absorción de talla grande. Aquí se ve, si está en verde, significa que tenemos el producto adjudicado en un concurso. Luego este producto va a estar comprándose a este proveedor, hasta que termine la fecha, que suelen ser dos años más uno de prórroga. Entonces, durante todo ese tiempo, es verdad que no, hay nada más que no hay nada que hacer desde el punto de vista de la venta, salvo darse a conocer ¿no? con, los, con los profesionales sanitarios. Porque siempre, siempre que hay una oferta priorizada en verde, en la parte alta de esta tabla, siempre se va a comprar a este proveedor, a este precio, y esta referencia que se indica aquí. Luego puede haber otros proveedores o otras ofertas de otros modelos que estén en la parte baja, significa que registrado está, pero no tiene por qué ser eh, comprarse. Vamos a otro producto, por ejemplo, el rotulador. Me he ido a un producto que supone poco volumen económico al año, por lo tanto no lo tenemos en concurso, por eso no aparece ninguna línea en verde. Aparece en azul, y ese rotulador a la primera empresa que le vamos a comprar va a ser a gráficas Tartesos a este precio pero si esta empresa nos falla porque nos diga no tengo esto ahora mismo de ese producto, la siguiente será día Cash a este precio. Esta tabla la tenemos nosotros siempre actualizada para cada uno de, de los productos. Bien. Y, y poco más, yo creo que aquí ya, bueno, esto no deja de ser una visión de todas las provincias para ver cómo el pañal, el absorbente que os he enseñado antes, ahora ya he pedido información no solo de, de la provincia de Granada, sino de todas las provincias. Y aquí aparecen pues, todos los concursos activos, eso también es una herramienta fabulosa para nosotros, puesto que vemos los precios y las condiciones de contratación que tienen otras provincias. Entonces, pues, nada más, simplemente que es una herramienta que tenemos eh, a modo de consulta. Y poco más, aquí tenéis mi correo electrónico, aunque ahora pues, todas las preguntas que queráis hacer eh, eh, estamos abiertos. Muchas gracias José Luis, muy interesante. Vamos a, a ir ya a la última eh, parte de la, de la jornada, que es eh, conocer cómo es el proceso, pero en un hospital eh, privado, que nos lo va a contar Concha. Concha, cuando quiera. Ahora, eh, bueno, pues nada, lo primero, muchísimas gracias por invitarme a dar esta sesión. Y, y bueno, pues nada, una vez que han hablado eh, ponentes de semejante nivel, pues bueno, intentaremos estar a la altura. Eh, bueno, eh, yo soy Concha Martínez Brocales, he trabajado durante 10 años en un hospital privado, eh, aquí en la ciudad de Málaga, pero actualmente estoy en excedencia y trabajo en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Eh, fruto de mi trabajo en, en el área de compra de un hospital privado, eh, realicé la tesis doctoral en la, en la Cátedra de Economía de la Salud de la Facultad de Medicina de aquí de Málaga, y lo que intentamos valorar era el impacto que había tenido el ahorro en costes, eh, qué impacto había tenido en la calidad asistencial. Entonces, bueno, en ese sentido sí que eh, considero muy interesante la apuesta que hacen los hospitales privados en eh, tener eh, niveles óptimos de calidad que inviten a, su, a que vengan más pacientes o que decidan los pacientes venir a un hospital o a otro. Y eso, pues, fundamentalmente, no solamente en la atención sanitaria que se realiza, sino también en, en la calidad de los productos. Eh, no sale. No parece no sale. Bueno, pues, para los para hospitales privados, y entiendo que también en la pública, eh, el requisito fundamental es estar autorizado por eh, la autoridad competente para vender material sanitario. Eh, a ver, esto es en todos los ámbitos hospitalarios. Lo señalo porque yo en este sentido, cuando hablamos de pequeñas empresas, me he encontrado de todo. Eh, y es algo que los que iniciáis en el mundo de intentar vender en un hospital, tenéis que tener muy claro. Esta autorización, eh, si no me equivoco, la da, no estoy muy al tanto de, de cuál es el procedimiento para conseguirla. Eh, si no me equivoco, la da la agencia tributaria o incluso la comunidad autónoma. ...pero sin esta autorización eh, de, de estar capacitado para vender material sanitario, dudo que podáis entrar en, en cualquier hospital, ¿vale? O sea, esto es un requisito tener en cuenta. Yo me he encontrado casos de que eh, algunos proveedores tenían autorizado para vender material cosmético o material eh, de limpieza, pero no, en este caso es una específica de material sanitario. Eh, y bueno... Eh, a la hora de entrar en un hospital privado existen muchísimos para, paralelismos con lo que ha explicado José Luis eh, de la entrada eh, de productos en un, en un hospital público. Eh, se parece mucho, pero a pequeña escala, pero hay algunos matices que, que son un poco diferentes y que nos van a llevar a dirigirnos hacia un otro lugar, según sea equipamiento, según sea material fungible y, evidentemente, según sean fármacos. Y luego otra pregunta que nos hacemos es, ¿quién es el pagador final del producto? ¿Por qué? Pues porque los hospitales privados tienen distintos pagadores. Puede ser o una compañía nacional, o puede ser eh, una mutua como Muface, IFAS o Mujeju, eh, o puede ser compañía extranjera, o pueden ser pacientes privados Entonces, a lo largo de la presentación, eh, sobre todo al final, os voy a explicar una serie de ejemplos ...para que entendáis bien este matiz... ...porque en base a eso... ...o en base al tipo de... Eh, ...clientes que tenga ese hospital privado... Eh, ...va a ser más interesante... ...hacer la negociación de una manera o de otra... ¿vale? Eh, ...y sobre todo lo que a mí me interesa... ...que, que saquéis en conclusión es... ...a dónde tenéis que dirigiros... Eh, ...para mostrar vuestros productos... ...y que finalmente... Eh, ...entren en, en el hospital... Eh, ...para ello... ...pues creo que es importante que conozcáis cómo es el organigrama de un hospital privado. Eh, ya digo que existen muchos paralelismos con la pública. Existe una estructura directiva del corporativo, eh, los principales grupos hospitalarios que hay ahora mismo a nivel nacional... ...en todos es muy parecido, tanto en hospitales como en Hospitales Vitas, eh, como en Asisa. Hay una estructura directiva en corporativo... Eh, de la que cuelga cinta, sus direcciones como ocurre en el SAS que es la dirección médica la dirección de operaciones, la dirección de recursos humanos, la dirección de tecnología de, de la información, la dirección de marketing y eh, bueno pues esto va a estar muy relacionado con el tipo de producto que vosotros vendáis eh, tendréis que dirigiros a una u otra dirección pero esta misma estructura eh, directiva se replica en los hospitales En los hospitales hay una dirección médica que, o la dirección de operaciones eh, también tiene una dependencia con la dirección de operaciones del corporativo, además de la dependencia que tiene con su propio gerente. ¿vale? Y eh, en cuanto a la mayoría de los productos que se compra en un hospital, eh, lo lleva a cabo a nivel local el responsable de compras que a veces coincide con el farmacéutico del hospital. En el grupo VITAS, por ejemplo, que donde yo trabajaba, eh, desde el servicio de farmacia se llevaban las compras de todo el material sanitario, parte del equipamiento, no todo, eh, material de papelería, eh, lencería y algunas cosas incluso de hostelería. ¿vale? Eh, en otros hospitales no sucede así, en otros hospitales como el los hospitales Quirón, la parte de farmacia y luego aparte hay un responsable de compras. El farmacéutico tiene una dependencia directa con la dirección médica y eh, con la dirección de operaciones, siempre y cuando lleve a cabo las compras del hospital. Eh, y interaccionando en esta estructura está la central de compras. La central de compras en los hospitales privados vendría a ser similar a lo que es la plataforma logística o la plataforma de compras que ha explicado José Luis, en la que he encontrado pues, muchísimos paralelismos en cuanto a funcionamiento, tipo de negociación y demás. La central de compra se suele encontrar en corporativo, suele estar ubicada en Madrid, en los principales grupos hospitalarios, y eh, tiene un um, flujo directo de información con los responsables de compra a nivel local. Y normalmente reportan a la dirección de operaciones de la estructura de corporativo. Pero bueno, eso no es relevante ahora mismo. Entonces, hay que tener muy claro una cosa, como decía José Luis, la central de compras no compra en sí misma, sino que lo que se ocupa es de la alta y baja de productos y, y la negociación de precios. No he querido extenderme mucho en este sentido porque entendía que José Luis iba a profundizar en lo que es una plataforma de compra y en el caso de los hospitales privados funciona de manera muy similar. Ellos son los que codifican, eh, los que dan de alta, los que eh, clasifican productos… Eh, hacen los acuerdos para un periodo de tiempo talla, como digo yo, de jeringas, gasas, compresas y demás pues hacen unos concursos que tienen una vigencia y a los que los hospitales tienen que adherirse eh, de forma obligatoria en el caso de que hubiera un fallo de suministro por algún motivo bueno, pues nos saltaríamos ese acuerdo y e iríamos al siguiente proveedor eh, en la mayoría de los hospitales privados desde la central de compra, de donde se da el alta y la baja de materiales, porque comparten sistemas informáticos. Esto sucede, por ejemplo, en el grupo Quirón, si no me equivoco, y en Asisa. En Vita se están trabajando por eh, homogeneizar el equipo informático, pero como es un, un grupo hospital de alto crecimiento en los últimos años con la compra de NISA y de ciertas clínicas, que la como la clínica Rincón. ...o el hospital... ...y entonces el alta y baja... ...de material y de proveedores... ...se produce a nivel local... ...sí que tienen una web... ...donde los hospitales a nivel local... ...tienen que localizar cuál es la oferta prioritaria... ...y darla de alta en su propio sistema... ...pero eso es verdad que hace que algunos... ...hospitales puedan saltarse... ...en un momento dado ese acuerdo... ...pero bueno, es algo que a lo largo del año 2021-2022... ...va a cambiar, ¿vale? Por tanto... Si tú tienes un producto que puede ser interesante para el funcionamiento de un hospital, ¿a qué puerta tienes que llamar? Bueno, pues como norma general, en un hospital privado y por ir a lo práctico, y, y, y quiero ser un poco ágil para que sobre todo hagáis preguntas, si se trata de equipamiento, debéis de ir a la dirección de operaciones a nivel local, es decir, del hospital eh, más cercano que tengáis. En base al precio que esto tenga... Tendrá que ir al presupuesto de inversiones, que normalmente los presupuestos de inversiones se realizan en, en el mes de octubre, más o menos, cada hospital, según las necesidades que tiene. Eh, estas necesidades las establecen los clínicos, sobre todo, bueno, o, o la dirección de enfermería, o los propios servicios, el propio servicio de informática o de marketing, establecen cuáles son sus necesidades. Eso se presupuesta. En, ...en la dirección de operaciones a nivel local de cada hospital. Eso se eleva a la dirección de operaciones de corporativos... ...que es la que da el visto bueno a estas inversiones... ...y finalmente a lo largo del siguiente año... ...se van realizando esa, esas compras de esos equipamientos. Y luego está la compra directa. Todo aquello que está por debajo de unos 5.000 euros... ...y que es necesario para realizar la actividad y que no es facturable a una compañía, es decir, que no es material sanitario fungible, eh, un equipo, pues se realiza una compra directa. Es decir, si se rompen tres ordenadores, pues será una compra directa de tres ordenadores. ¿A qué proveedor? Pues a aquel proveedor que la central de compras tenga establecido como pro proveedor eh, prioritario. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que hablábamos de la plataforma logística, porque tienen un mayor poder de negociación, eh, porque esa misma necesidad puede replicarse en los distintos hospitales eh, que hay en, en la geografía española. Y si se trata de material sanitario, lo recomendable es que os dirijáis al responsable de compras del hospital o bien al clínico que, que va a necesitar. Pero el responsable de compras es el que al final va a hacer la compra, o sea, el que le va a dar al clic en el ordenador. Entonces, volvemos a la misma. En base a la necesidad que haya de adquirirlo, pues si es para incluir en el catálogo del hospital para utilizar durante o sea, de forma permanente, pues tendrá que ir a la comisión de compra del hospital. La comisión de compra verdaderamente <coughs> el, a nivel local mmm, muchas veces no funciona con la agilidad deseable. ¿Por qué? pues Porque eh, a veces es un tema tan específico que no es necesario reunir a un gran de profesionales para tomar esa decisión. Por ejemplo, pues si vemos que el cambio de un determina, una determinada pinza de quirófano va a suponer un ahorro para el hospital, esa pinza no está en la central de compras, pero se lo explicamos a la central de compra y será el responsable de compra, en este caso el interlocutor, el que eh, llevará como si dijéramos al proveedor a el de compra y le dirá, pues mira, he hablado con esta empresa, tiene este producto que para nosotros es interesante, por favor, valoradlo porque mis clínicos lo necesitan. Por eso decía que si lo que tenéis es un material eh, fungible de un uso continuado en el hospital, la puerta a la que debéis de tocar es el responsable de compra. Con la central de compra. ¿Por qué? Porque la central de compra, aunque conozca el producto, no va a generar la demanda en las personas que lo van a usar y no te va a garantizar que eso se compre. Y si es algo que se necesita puntualmente por una situación concreta, se realizará una compra puntual y no es necesario a lo mejor que esté dado de alta en la central de compras. ¿Vale? Espero que esta parte haya quedado clara, si no, cualquier duda que tengáis me vais diciendo. Yo os voy a explicar una serie de casos que se dan en los hospitales privados eh, para que un poco entendáis la dinámica, porque existen unas peculiaridades con respecto a la pública. Eh, ¿Por qué? Por ejemplo... Todos aquellos materiales que son implantables, por norma general, las compañías nacionales, es decir, Adela, Asisa, DKV, Generali, todas ellas van a pagar directamente al proveedor. El hospital no, simplemente se va a ocupar de la recepción de ese implante, eh, va a llevar el registro de implantes como marca la ley, pero no va a pagarle al proveedor sino que simplemente le va a decir a la compañía, oye, tú has asegurado, ha utilizado este implante de, de este proveedor, ponte de acuerdo y págale. Esto a veces es un follón, pero así lo tienen montado las compañías nacionales para ahorrarse los márgenes que, que marcaban los hospitales. Es un follón porque el proveedor con quien habla es con el responsable de compras del hospital y dice, oye, yo no he conseguido facturar mi implante. Claro, y el responsable de compra no tiene potestad ahí para eh, agilizar ese cobro, puesto que su interlocutor es la compañía. Pero ¿qué ocurre? Que en ese mismo quirófano, en la hora siguiente, la persona que se está operando es un paciente de una compañía extranjera. En este caso, ese estén sí que lo paga el hospital y lo refactura a la compañía extranjera marcando un margen. Y si el siguiente que viene es un paciente privado... Eh, el paciente privado eh, será el que le pague al hospital ese material implantado. En ambos casos, todo se hace previo autorización o previo presupuesto. Es decir, que si un médico de repente cambia de opinión y en la mesa de quirófano decide, en vez de usar este stem voy a utilizar este otro, que acaba de venir mi amigo del Parque Tecnológico de Granada, de una empresa conocida… Y eh, voy a utilizar su STEM, que es un poquito más caro, pero es fantástico. Como previamente ya le hemos hecho un presupuesto al paciente con la media de gasto que a nosotros nos supone es STEM, el hospital perderá dinero por esa decisión del clínico, porque un presupuesto que ya has hecho un paciente no lo puedes, eh, no le, no lo puedes cambiar ni tampoco si una compañía extranjera te da autorización para utilizar el stent de Medtronic, si tú compra compras de Boston, que es más caro, por poner, ¿eh? me, lo imagino, o sea, me lo he inventado, eh, pues mmm, perdería el hospital ese pequeño margen. Un poco porque tengáis en cuenta las casuísticas que se dan para enfocar vuestra negociación. Hablaba, por ejemplo, José Luis, de una venda o una gasa o, bueno, yo me inventado imaginaros que vosotros tenéis una venda muy novedosa, que es de mayor calidad que la existente en el mercado y que, que es más cara, evidentemente. Bueno, pues, ¿qué sucede? Que si el, lo que predomina en nuestro hospital son pacientes de compañía nacional, las compañías nacionales tienen negociado con los hospitales un forfait por estancia o un forfait por proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que si esta negociación que la hacen los hospitales a principio de año y que tiene una vigencia de dos o tres años, yo como responsable de compra decido cambiar la venda, que sepáis que estoy incrementando el coste de ese proceso, que ese precio ya estaba negociado y que sí, pero que a lo mejor ofrece mucha mayor calidad que la existente, pero a mí me van a pagar lo mismo, utilice una o utilice otra. Lo que en este caso, lo que hablábamos que a veces se la comisión de compra, es valorar que es que a lo mejor esa venda, que es de mayor calidad, lo que me permite es que eh, me disminuyan las infecciones asociadas a la herida. Bueno, a lo mejor en ese caso sí que me interesa, porque si a mí me pagan un forfait de cura, si ese, esa herida se reinfecta, yo voy a seguir cobrando lo mismo por esa cura. Por tanto, si me mejora la calidad y mejora mmm, el rendimiento de mis precios negociados con, la, con las compañías, pues entonces en ese caso eh, sí que sería interesante. ¿vale? Esos son los matices que tenéis que tener en cuenta a la hora de plantear vuestros intereses. Eh, si los pacientes son, eh, tienen pólizas extranjeras, eso sí que es verdad que se puede repercutir entonces en aquellos eh, hospitales eh, donde hay más extranjeros, pues eh, no importaría tanto, igual que aquello donde hay mayor número de pacientes privados, en los que tú le puedes ofrecer al paciente, elegir entre una opción u otra de mayor o menor coste. ¿Vale? Y bueno, como veis, me voy viniendo arriba con mi, con mi ilustración de póliza extranjera, de compañía nacional y de paciente privado Y bueno, aquí este es un, un caso eh, que se nos dio, eh, de, un, de un equipo que nos ofrecía una empresa que es un monitor de gasto cardíaco entonces teníamos dos opciones eh, una empresa que nos cedía el, el equipo completamente y se ocupaba del mantenimiento y simplemente nos cobraba por cada uso, ese, ese equipo tenía como un contador y al final de mes veía el número de veces que se había usado y nos facturaba por uso en ese caso el uso nos cobraba muy poco comparado con la opción ME que era un caso del mismo equipo, pero en lugar de utilizar un contador, lo que utilizaba era un material fungible, que era lo que se compraba desde el departamento de compra y era un desechable que se usaba cada vez que se hacía la intervención. ¿Qué matices hay? Que aunque la opción A sea más barata que la opción B, para el hospital era más interesante la opción B. ¿Por qué? Porque las compañías nacionales no nos permiten que facturemos usos de un equipo, porque entienden que, el, que eso va a la partida de inversiones y que el equipo es del hospital y que eso se está cobrando en el precio de conjunto de la intervención. Sin embargo, las compañías nacionales sí que te permiten refacturar un fungible. Entonces, aquellos hospitales donde el predominio que tiene de compañía nacional interesa más la opción B. Pero, sin embargo, si en ese hospital hay... Eh, mayor número de pacientes extranjeros o de pacientes privados, interesaría más la opción A, porque a los fines es más barata para, para el hospital y se puede incluso repercutir el sobrecoste. Entonces, bueno, estos son algunos casos prácticos que si no han dado un poco vienen a ilustrar el matiz que os quería decir de, por norma general, a dónde había que dirigirse, ¿vale? Porque en base a a que el pagador final sea uno u otro o en base al uso que se le vaya a dar el equipo, pues un poco que tengáis clara esta diapositiva. Y bueno, pues nada, dar un beso a todos mis colegas granadinos, que yo soy granadina y que aquí estoy en Málaga, este es mi correo electrónico para lo que podáis necesitar y, y bueno, pues si queréis abrimos el turno de preguntas. Muchísimas gracias Concha, a... interesante también. Sí, deja de compartir. Bueno, pues la verdad es que mmm, a mí me parece eh, muy interesante la, lo que había exp explicado. Además, se complementa mucho y nos queda muy claros, eh, creo, lo, los pasos que, que había que seguir. Lo que también queda claro aquí es la importancia, que ya lo teníamos nosotros también detectado, de la conexión con los clínicos. ¿no? O sea, al final aquí el... el eh, el, el punto más importante es conseguir acceder a, a los clínicos para que ellos transmitan cuáles son las necesidades que tienen y en función de eso las empresas puedan proponer sus soluciones. ¿no? Y luego ya sería vuestro vuestro proceso. Eh, bueno, en el chat no hay ahora mismo preguntas. No sé si alguno de los que eh, estáis asistiendo ahora mismo a la, a la jornada queréis formular alguna pregunta. Eh, por favor, abrí el micro sin problema. ¿O hacer algún comentario o alguna cosa? Parece que no está todo tan claro, que no, que no hay ahí. De formas pueden escribirnos cualquiera que tenga alguna duda que quiera contactar con nosotros sin sé. problema. Sí, sí, eso. Y también que la eh, sesión quedará grabada, con lo cual también pueden repasarlo. Yo, sobre esa parte de los clínicos, no sé si vosotros, eh, en base a vuestra experiencia, eh, conocéis, ya sé que no es vuestro departamento, pero bueno, ¿cómo, cómo eh, habéis visto, si, si habéis visto situaciones concretas de, de empresas que hayan propuesto esa en servicio o a producto a un clínico, o sea, un ejemplo de un, de un proceso completo, no que luego haya llegado a vosotros, veis que eso realmente funciona así, es necesario que exista una red de compra y haya un poco de más eh, experiencia en eso, porque al final la mayoría de las empresas que tenemos aquí en el parque y las más afines son empresas pequeñas, ¿no? que no cuentan con esa red de ventas, pero sí que pueden tener cosas que, que sean interesantes y que incluso puedan reducir costes no como estáis comentando vosotros. No sé si, si José Luis o Concha tenéis alguna experiencia que nos podáis contar o alguna, alguna sugerencia para, para las empresas más pequeñas. A ver, eh, es, difícil, o sea, eh, es difícil, no es imposible ni mucho menos, pero es verdad que, que el disparador suele ser el clínico. Sobre productos de uso continuado, como le hemos llamado Ahí eh, es, bueno, ¿no? es bueno que si, si, si tienen un producto, el producto de uso continuado, yo creo que no entendemos todo con polígrafo, jeringa, aguja, venda, casa, guante, ¿no? de si, pues que presenten la, la oferta en, en compra, si está en concurso, que posiblemente lo esté. Eh, hay, poco, hay poco que hacer hasta que termine el concurso, pero es bueno que de alguna manera a ciertos clínicos... Eh, le haga llegar eh, alguna muestra del producto, lo que es actividad comercial. ¿Por qué? Porque en el siguiente concurso que se abra, eh, eh, lo, son esos clínicos los que luego forman parte de la comisión técnica que emiten, porque en un concurso hay una valoración técnica y una valoración económica. Y la valoración técnica la hacen los clínicos, los que suelen utilizar ese producto. ¿no? Si es un producto para cirujanos, pues serán los cirujanos de varios centros de la provincia. ...y si es eh, un material de uso enfermero, por ejemplo... ...pues suelen ser o el enfermero responsable... ...o un supervisor de quirófano... ...o el enfermero de recursos materiales... ...pero al final son los enfermeros... ...los que luego van a proceder a la valoración de ese producto... ...entonces de cara a un nuevo expediente porque esto es como sembrar para recoger pero en el medio plazo no es bueno que los clínicos conozcan el producto y es bueno que compras conozca la oferta lo que son los aspectos técnicos de referencia precio características códigos y tal no y pero que el clínico porque luego llega el expediente y no es lo mismo valorar el producto en frío por qué pues porque ahí si, hay, si se se vuelve a presentar el producto de uso habitual pero luego vienen varios productos nuevos y bueno pues no se conoce bien pues no te voy a decir que, que, que parta con desventaja, pero tampoco parte con ventaja, así lo han usado ya, ¿no? Si lo han usado, si lo conocen y tal, oye, pues este guante es súper elástico, este se adapta súper bien, este tiene una dureza enorme, vamos, para poder cargarme un guante tengo que dar no sé cuántos tirones, ellos hablan en su idioma, ¿no? Pero es bueno que, que el clínico conozca el producto y que la unidad de compra conozca los datos administrativos de, de la oferta. Eh, es verdad que sin una red comercial fuerte en ese aspecto, pues bueno siempre pueden presentarse en compras ¿no? y, y presentar el producto pero que como he dicho también Concha no no, no, no actuamos de oficio, no vamos a buscar la demanda no, no está nuestra tarea, está canalizar la demanda pero no generar esa demanda no llegar a, a, a los diferentes servicios y decir, mira qué producto tan chulo me han presentado tal, no, no es nuestra tarea no es nuestra tarea porque lo primero que hay delegados que no venden una excelencia, que luego resulta que no son y vamos a emplear el tiempo en cosas más prácticas y tal, y luego lo segundo, pues que, que creemos que también como administración pública tenemos que dar las mismas oportunidades a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo vendiendo un producto de, de, de una casa concreta? Pues no, pues prefiero que sea el servicio el que demande determinado producto a, a, a que seamos nosotros. Y en este sentido también eh, hago una recomendación Porque es que empiezan este mundo de querer entrar en los hospitales, eh, que me han venido de empresa a decirme, oye, que el médico eh, quiere este producto. Y me ha dicho que te lo diga para que lo introduzca en el hospital. No, nunca. Negativo <risa> eso, eso genera, hombre, yo lo entiendo porque, bueno, cuando uno está interesado en vender su producto, hacer lo que el clínico que va a ser su cliente, pero normalmente esas visitas no son muy bien recibidas por los departamentos de compra. Entonces eh, sí que es verdad que uno tiene que tener muy claro que la demanda es interna del hospital. Y luego otra de las preguntas que tampoco debe hacerse nunca, que a mí me hace mucho es, oye, ¿qué documentos tengo que rellenar para solicitar este material? Se trata de documentos de solicitud internos del hospital que aunque yo sepa que el proveedor va a intervenir en la elaboración de ese documento, está mal visto que en los departamentos de compra se hable tan claro. Entonces, mi recomendación es que esas dos preguntas nunca las hagáis. No sé si José Luis está de acuerdo, veo que asiente. Totalmente. Totalmente. Uno incluso llegó a traerme la solicitud de compra un delegado. Me ha dicho el doctor tal que te traiga esta solicitud de compra. Claro. Y eso vamos a... Palabras mayores, lo que, lo que salió por mi boca. Claro, ¿no? Porque es que... No es, no, no, es, no es el proceso. Lo haces con tu buena intención, pero, hombre, queda poco, poco elegante y a lo mejor la persona es nueva en este ámbito y no sabe que, que eso está mal visto. ¿Y se ha presentado que el clínico sea el que vaya a decir, oye, tengo esta necesidad eh, y quiero localizar a alguien? Sí. Es casi o sea, de vez. Que... Normalmente, rara vez dicen el quiero localizar a alguien, porque ya te suelen traer algún proveedor o algún producto que se adapta precisamente a lo que te están demandando. También, Pero lo que también tienen claro... Sí, sí, Perdón, a mí eso me ha sucedido no, en la lo... pandemia. O sea, porque como no viene nadie a los hospitales, sí que es verdad que los neumólogos necesito un filtro específico eh, para el, eh, el respirador de no sé cuánto, entonces... Eh, sí. Habitualmente, a lo mejor, no teníamos filtros testados para coronavirus y ahora era una demanda. Hoy, de la máquina que sea, pero que esté testado para coronavirus. Entonces, yo de forma activa tuve que buscar proveedores que tuvieran filtros testados contra coronavirus. Sí. Anteriormente, los médicos venían con una solución, es decir, yo quiero esta eh, pinza eh, de hemostasia porque produce un giro de 30 grados que me resulta más, cómodo y quiero esta. Y con poco margen de acción, como para decir, oye, ¿me puedes traer más alternativas similares? Eh, lo habitual es que quieran una cosa en concreta. Sí, sí, suele ser lo habitual, que vengan ya con, con nombre y, y apellido. Pasa que, bueno, en nuestro caso, si jugamos con una pequeña ventaja, en el sentido de decir, yo te puedo comprar este modelo, pero este modelo va a suponer 80.000 euros al año, luego dentro de seis meses está en un concurso y ganará el que mejor cumpla las condiciones. Como diciendo, vete preparando, que podemos introducirlo mientras preparamos el concurso, uh -huh. pero que el día de mañana cualquier producto eh, que, que sea de la misma gama puede competir, competir contra él. Así es. Entonces eh, también por, entonces, bueno, por... Pues, a veces es continuo, pero bueno. Perdón, ¿me oís? ¿Sí? Ahora. Ah, vale. Es que creo que había, había un momento que se ha cortado. No, yo quería decir entonces empresas pequeñas, porque claro aquí estamos hablando de, también muchas veces de empresas que ya eh, controlan un poco todo todo eso, ¿no? Pero para Proceso, o sea, que, que venden un poco en, en grandes cantidades. Pero pensando en empresas más pequeñas o, o que no han vendido nunca a un hospital, mmm, por lo que yo saco en conclusión de lo que habéis dicho, lo primero, eh, contaba Concha, lo de autorizarse, eh, que por lo visto hace falta una autorización no específica para poder eh, vender esos productos, a, a sus productos o servicios también, ¿no? O es solamente para, para productos. O sea, ser, servicios me refiero, tecnología o... Yo que sé, software o algún otro tipo de, de cosas que no sean... era ese caso, si no es un material sanitario, es que lo que tienes que informarte es el tipo de material que tú vende o servicio, en dónde se, se ubica, y para eso es cierto que el SAS eh, lo tiene muy definido. Aunque tu puerta de entrada crees que sea la privada, el consultar esa web del SAS, que me parece que es de un, de bastante nivel y que ya aquí sean muchos privados... El grupo hospitalario, disponer de, de ese medio, yo vería en dónde estaría ubicado y en base a eso, pues informarme de, de requisito legal de venta. Pero yo, sobre todo, me refería a material sanitario. Vale. Y luego hay que registrarse en el tema público, eh, José Luis, en la plataforma Siglo que comentaba al principio, Carlos, eso sí. puede registrarse cualquier empresa que piense que puede tener algo que vaya a vender, es decir, no necesariamente tiene que tener una autorización previa, se registra y, y si cumple el filtro, aparecerá como, como una empresa proveedora, ¿no? Eso es así. Sí, sí. Lo que pasa es que luego, eh, eh, eso de por sí solo, pues, eh, en la mayoría de los casos pues suele ser insuficiente porque de determinados productos, esto es por ser prácticos, ¿no? En el sentido que de determinados productos ya tenemos muchas mucha ofertas eh, registradas y eso es como empezar de arriba abajo. Tú tienes tu oferta priorizada, pero si por lo que sea el proveedor te dice que en un momento dado no puede asumir esa demanda, no pasa absolutamente nada, pasa al siguiente y lo compra. Incluso a veces en una licitación, en un concurso, el proveedor te avisa oye, que durante mes y medio el fabricante no me proporciona tal, y te salta el concurso con, una, con un documento que el proveedor lo justifica, te salta el concurso y durante mes y pico puedes comprar al segundo. Pero claro, vamos a decir que si un proveedor se registra por sí solo, luego necesita ese empujón, ¿no? esa comunicación en la unidad de compra para que la unidad de compra tramite o gestione la priorización de esa oferta. ¿no? Porque si no puede quedar ahí, puede ser el caso de que quede ahí en cola, y no, ...y no llegue a, a destacar nunca, no a no ser que sí. bueno, pues, la presente, ya la unidad de compra se interese... ...le pida la opinión a un clínico y en un momento dado pueda... ...quiero decir eso, que el trámite para, para, para llegar a una venta, el trámite de registro es necesario... ...pero no tiene por qué ser suficiente, un poquito de no. apoyo, volvemos otra vez al tema comercial... ...es importante, pero, pero mmm, es necesario, es necesario un empujoncito no vale solo con el registro porque no garantiza que sea suficiente. Lo cual no quiere decir que en un momento dado se me agoten los proveedores habituales, ahora con esto de la pandemia se nos han agotado proveedores habituales de ciertos productos. Bueno, de hecho, yo te diría que la gran mayoría ha dado un paso al lado y ha dicho, esto no va conmigo. FFP2, no, no, no esto no va conmigo. Y no hemos quedado totalmente desabastecidos en la primera oleada, hemos tenido que recurrir a muchísimos proveedores no, no habituales no habituales, pero bueno. Hay aquí un comentario de una empresa pequeña que en el chat, que dice que hemos tenido que llegar a contratos de comercialización con grandes empresas establecidas y con una red de ventas, porque de otra manera se hacinaba el cable y tienes que ir hospital a hospital. O sea, para las empresas pequeñas, eh, dependiendo de lo que de lo que ofrezcan, pues tiene sus su dificultades. ¿no? Claro, es que al ser el clínico el que, el, que, el que tiene que hacer la demanda, pues claro, ningún hospital quiere gastar más. O incluir un material por sí mismo. Primero porque además tampoco las personas que están ahí tienen conocimiento técnico y aunque yo lo incluya en el hospital, el, el usuario final va a ser el clínico, que si el clínico no lo ve o no lo necesita o no lo conoce, no lo va a usar, aunque yo lo compre. Entonces, es cierto que el que, el que lo va a usar es el que lo tiene que conocer y, y es una pega que tienen las pequeñas empresas, pero quizá interesante... Que, ...que focalicen su esfuerzo en, en hospitales, que sea más fácil la entrada con las connotaciones que hemos explicado... ...y, y muchas veces boca a boca, eso luego eh, también es verdad que si es un producto sanitario, el producto sanitario es bueno... yo ...otra idea que doy es que incentiven la publicación en alguna inter, revista de interés científico o en, en un congreso de la utilidad que ha tenido su tecnología o su, o su material, porque de esa forma se va a hacer eco en la comunidad científica. Entonces, a veces eh, los clínicos, por la actividad asistencial o por el día a día, no tienen tiempo a lo mejor de publicar las bondades de, de ese producto o los beneficios y, y los resultados en salud que se han obtenido. Entonces, a lo mejor una estrategia interesante sería identificar en ese servicio médico eh, qué personas tienen necesidad de publicar, bueno, pues por las circunstancias en las que estén, ya, ya sea porque estén al borde de aprobar las oposiciones del SAS y necesiten puntuaciones de publicación, bueno, pues ser un poco avispado, identificar qué personas están interesadas en, en publicar y ayudarle a ello, porque a veces mmm, no es fácil, no dispones de tiempo y oye, pues si le echas un cable, ahí sí que es más interesante echar un cable. En rellenar los formularios para que pueda entrar, sino que en, en esas publicaciones es la mejor publicidad que se puede hacer en, en el mundo científico, ¿vale? Y no sé si hay una respuesta a esto, pero para una empresa pequeña, ¿creéis que puede ser más fácil acceder a un hospital público que privado o al revés? ¿O creéis que no depende del tamaño de la empresa? Digo, por los procesos, o, ¿o realmente eso no...? Los matices yo creo que hemos explicado, ¿no? José Luis hablaba de que si el concurso ya está en vigor, es más complicado, ¿no? Y a lo mejor si es un uso puntual de poco dinero, oye, pues puede ser interesante. Y el vital el privado, lo que tienes que fijarte... Es el interés que puede tener ese hospital en tu producto en base a las connotaciones que he explicado yo de sacarle rendimiento económico eh, que al fin y al cabo un hospital privado tiene pues por su idiosincrasia, que, que es sacar un rendimiento económico. Entonces, si el hospital privado es capaz de poderlo refacturar, la entrada es fácil. Bueno, pues yo por mi parte, vamos, me ha quedado todo claro y, y yo agradezco muchísimo vuestra vuestra intervención. Eh, no sé si hay alguien más que, que quiera hacer algún otro comentario o ya eh, terminamos. Hemos, hemos cubierto la, la hora y media que teníamos prevista, así es que si no hay nada más, pues mm, terminamos. Muchísimas gracias, José Luis, a Concha y a, a Carlos, aunque se haya tenido que, que marchar. Por, por vuestro tiempo y por, y por vuestra intervención, que a mí me ha parecido muy interesante. Y, y por lo que están poniendo aquí en comentarios, creo que, que al resto de, de participantes también. Y nada más. Terminamos así. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Adiós. Chao.